¡Hola! Bienvenidos a este video. hoy veremos cómo crear un acceso directo para activar o desactivar un puerto USB. ¿Y por qué íbamos a querer eso? Bueno, seguro que si has llegado hasta aquí tendrás tus motivos. A mí ahora se me ocurre, pues por ejemplo, para nadie que conviva con usted le pueda copiar información de su ordenador. O por lo menos, extender el tiempo que necesite para hacerlo, ya que tendría que saber qué ocurre y encontrar este programa que si bien no está protegido por contraseña, siempre podemos esconderlo, cambiarle el icono, etc. Ustedes ya me entienden. En mi caso uso este software para reiniciar cómodamente una unidad de almacenamiento que se me bloquea continuamente. Después digo cómo podéis tener esta pequeña herramienta gratuitamente. Primero vamos a ver cómo funciona y si le gusta, se la descarga. Bien, vamos a hacer la prueba con esta USB. Nos fijamos que es la letra F, ahora vamos a la ventana, tenemos aquí la F, significa que este es el USB que me interesa desactivar. Simplemente pulsamos con el botón derecho de ratón y vamos a ir a Disable. También podemos pulsar F6 y queda desactivada. Puedo desactivar el programa, o sea cerrarlo, con la tranquilidad de que el dispositivo de almacenamiento no va a aparecer. Está muy práctico el indicador de color rojo que nos indica que está desactivada esta unidad. Para volver a activar, botón derecho y enable o oh, F7 y aparece. Si lo que quieres es crear un acceso directo para no tener que entrar al programa, simplemente vamos a pulsar con el botón derecho y en el menú vamos a seleccionar crear acceso directo y podemos crear uno para activar, uno para desactivar o podemos hacer, si es el caso que, que contaba la chica antes que queremos reiniciar una unidad pues podemos crear un acceso directo para este dispositivo que desactive y active rápidamente la unidad pero vamos a crear un acceso directo para desactivar para que lo vean nos va a salir esta ventana le damos a que sí ahora vamos a ir al escritorio y aquí estaría. Voy a hacer doble clic. Ejecutar. Le damos a que sí. Y ahora directamente me puedo ir a mi PC o este equipo que ya no va a estar la unidad de almacenamiento conectada al puerto USB. Bueno, aclarar que no estamos desactivando la unidad de almacenamiento. Estamos desactivando el puerto USB. Y también quería avisar de que puede ser, como es en mi caso, que si tenemos lo que es un multiplicador de puertos USB, un hub, os puede ocurrir que se desactiven todos los puertos al mismo tiempo de ese hub. El programa es portable, lo tienen que ejecutar como administrador, esto es, pulsando con el botón derecho del ratón y luego ejecutar como administrador. Upa, tan solo 191 kilobytes. Lo podemos descargar de esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Bajamos, hay muchísimas versiones, hay que bajar mucho. Aquí tenemos unas cuantas instrucciones en inglés bajando, bajando, llegamos aquí, tenemos la versión de 64, que será la que seguramente tenga usted, porque casi todo el mundo tiene 64. Luego hay aquí, para ponerlo en español, voy a aprovechar para, para hacerlo, a ver si funciona, Spanish, aquí, porque la otra es de 2018, 2020, bueno, el que se descarga, el programa solo es este, es un CIC, simplemente el botón derecho y extraer todo, y os va a quedar esta carpeta. Voy a extraer el idioma español, y este archivo que queda, creo que lo tengo que copiar a la carpeta del programa principal. Cortar. Esta es la carpeta. Ya lo tengo ahí. Vamos a ver si funciona. Eh, hay que ejecutarlo siempre con el botón derecho, ejecutar como estado. Ahora sí, crea acceso en el escritorio, desconecta, conecta. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y buen día.